Saludos cordiales, mi nombre es Mario Pisi y el objetivo de este video es mostrarles cómo funciona la actividad Cuestionarios en Moodle, que es la actividad mediante la cual se van a realizar las evaluaciones del curso que estamos viendo. Los Cuestionarios en Moodle se identifican con este icono. ustedes van a tener un cuestionario de prueba para que puedan ejercitarse en el funcionamiento de esta actividad. Al ingresar al nombre del cuestionario, nos va a decir eh, las condiciones del mismo. En este caso, este cuestionario en particular tiene un límite de tiempo de 15 minutos, las evaluaciones van a ser con un poco más de tiempo, y el método de calificación es la calificación más alta, porque este cuestionario, al ser de prueba, le permite a usted realizar muchos intentos. En cambio, en las evaluaciones va a tener un único intento para realizar el cuestionario, debemos comenzar pulsando en Intenta resolver el cuestionario ahora. Al hacerle clic, debemos confirmar el, las condiciones, debemos aceptarle. el cuestionario dice que tiene un límite de tiempo. Está seguro que desea comenzar ahora y le damos a comenzar. La estructura básica es esta, en la navegación vamos a ver la cantidad de páginas que tiene el cuestionario. Cada página puede contener una o más preguntas según cómo se diseñe. Y aquí vemos la cuenta regresiva del tiempo. Luego vamos a ir leyendo las preguntas y respondiendo las opciones. ¿Dónde nació el General San Martín, en alguno de estos países, elegimos la opción, le damos a siguiente y así vamos eh, respondiendo las distintas preguntas le vamos a dar a siguiente y como verán se nos van marcando las páginas que ya respondimos voy a responder algunas mal también una vez que llegamos al final de las preguntas le damos a siguiente y vamos a pasar a una página de resumen del intento esto es simplemente una revisión de si hubiéramos guardado todas las preguntas, todas las respuestas, perdón. Entonces aquí vemos, están todas las respuestas guardadas. Si yo quisiera, si no tuviera alguna guardada, me diría sin responder aún. En cuyo caso, yo podría volver a la tercera, por ejemplo, y revisar eh, las preguntas. Me parece que no, que no es esto, que es otra, la puedo cambiar. Eh, sigo navegando, y llegamos al final que dice terminar el intento, que es lo mismo que hacer clic acá. Para obtener la puntuación, nosotros debemos hacer clic en enviar todo y terminar. Una vez que hagamos este enviar todo y terminar, automáticamente nos va a dar un resumen, nuevamente tenemos que confirmar, nos va a dar un resumen general de todo lo que hicimos en el cuestionario. Por ejemplo, en este caso me he sacado un 4, porque sobre cinco puntos he respondido dos de manera correcta, me dice cuándo y el tiempo que me, que me llevó a hacerla. En este caso, yo puedo reintentar el cuestionario porque tengo muchos, muchos intentos. A su vez, en este caso, solo me está dando la puntuación que me he sacado. Puede ocurrir que los cuestionarios, además de la puntuación que usted ha sacado, le muestre las respuestas que ha dado, si han sido correctas o no, y las posibles y la resolución. Pero eso depende de cómo esté configurado. Lo importante es que en este momento usted entienda cómo está configurado el cuestionario y cómo funciona. Vamos navegando por las preguntas, le vamos dando siguiente, si le doy a terminar el intento, me va a pasar a esta página de, conformación, de confirmación del resumen, en donde yo veo en este caso que tengo algunas sin responder. Me puedo ir navegando, hacer clic ahí en la pregunta es lo mismo que hacer clic acá en la página de navegación. Voy contestando todas las preguntas y al final de todo... Ah, una cosita importante, las preguntas son aleatorias, no van a ser exactamente las mismas preguntas a todos, ni en el mismo orden. Por lo que les recomiendo que no gasten tiempo en intentar copiar, porque es algo bastante improbable. Entonces una vez que llegamos al final, le damos a enviar todo y terminar, confirmamos que deseamos terminar nuestro intento, y en este caso yo veo el intento anterior y el de ahora, y así voy a seguir viendo todos los demás. En los cuestionarios de evaluación, ustedes van a tener un único intento, y cuando finalicen van a ver la nota que se han sacado. Muchas gracias por su atención.